América actual que está pasando por momentos complicados con siete partidos sin ganar. Sí, digo, en América eh, ganas dos tres partidos es normal, eh, empiezas a perder uno dos, ya tienes a la prensa encima, ya tienes este el ambiente en el club medio tenso. Eh, en América no no puede estar eh, en esa posición eh, imagínate siete partidos sin sin ganar. Eh, entonces es muy, muy complicado ahorita para el de Solari Hoy hay un sector del americanismo que está pidiendo la salida de Santiago Solari ¿Sería un error quitar en este momento al argentino? Hay que dar la confianza a Solari de que siga haciendo su trabajo respetarlo y vas a ver que, que vamos a poner esta mala racha muy muy pronto mi estimado ¿Te gustaron los refuerzos que han llegado? ¿Cómo ves esa parte? Ahí sí me la pones difícil mira. no me gusta hablar en mis épocas ni nada por el estilo pero yo veía a un Claudio Piojo López, a un Iván Zamorano, a un Misionero, a un Frankie, eh, grandes jugadores y algunos se me van una disculpa, ¿no? Pero ahora siento que no son bombas como en aquellos tiempos. ¿Te parecen refuerzos de medio pelo los que hoy trae América a la institución? Siento que pueden mucho mejores jugadores eh, para que vayan a reforzar las posiciones que ahora sí que tiene el, el entrenador. Y te digo. Yo te, yo te comento, siento que pudieron haber sido, este, sin hablar más de los jugadores, ¿eh? Digo, todos vienen a ser un máximo de esfuerzo, pero siento que sí pudieron haber acomodado unas piezas más, este, con más posibilidades. Bueno, pues este fin de semana las Águilas del América van a enfrentar al conjunto de Santos. ¿Cuánto se juega Santiago Solari el sábado, Paco? Mucho, mucho, porque él, él solito fue... Eh, Haciendo que, que, se, que se redujera el margen, de, mani el, el margen de, de error y su margen de maniobra también, desde el primer partido contra Puebla. Creo que él forzó la máquina, ¿no? Al, al grado de que hoy ya muchos piden su salida. Cuando en, en los números te dicen que hizo buenos torneos, que ha sido un mal inicio. Pero él, de alguna manera, con sus declaraciones, con los resultados recientes, con la eliminación contra Pumas, con iniciar el torneo con dos derrotas en el Estadio Azteca, eh, eh, eh, aunado al, al hecho de que, de que tuvo una, una, un exabrupto del, del tamaño que tuvo contra Puebla, ha hecho que todo se agrave. ¿no? Yo creo que no se juega el, el puesto contra Santos, pero ya está en la lupa y ya está bajo la, el, en la mira y en cualquier momento, en cualquier momento, esto puede eh, explotar. No le basta con ganar al América, Pietra, tiene que mejorar. Ahorita le basta con ganar, creo que sí. ¿Le basta con ganar? Sí, sí, sí, porque no gana desde octubre. Porque si el argumento y lo que dijo tanto tiempo Solari era somos los que más puntos ganamos y ya no sumas de a tres en tus partidos desde octubre, o sea, son... Ya más de 100 días que no ganas, digo, estuvo el, el intermedio del torneo lo Y que tres digas, derrotas en para casa empezar el otro. Y las derrotas en casa, que son importantísimas Por eso, perdón, pero yo he insistido mucho en la tabla y en lo que hacen los demás Porque al final de cuentas, sí también influye en lo que, hagas con, en lo que hagan los demás para saber en qué posición estás Y yo lo digo porque viene Santos, que es uno de los que está abajo del América en puntos, en la tabla pero luego a media semana tiene el partido con Mazatlán. Tú nada más imagínate que es el otro que está abajo, ¿no? Sí, sí. Los dos. Si no suma ahí. Pues sí puede aparecer al América en el último lugar de la tabla y ya sería culpa directamente de ellos. Nada más dime, si no ganan esos dos partidos, ¿qué va a pasar con Solari? Por los que dicen, y yo soy de los que ha opinado lo mismo, que puede estar muy fuerte ahorita, pero dos derrotas con los de abajo y ya sé tu sonrisita, te conozco perfectamente a qué viene tu sonrisita, pero podría ser el último lugar de la tabla. Con todo y tu hermosa sonrisa, Mauricio y May. Gracias, gracias. Y te tengo malas noticias, Pietra. Después sí. de Santos y Mazatlán, van, a, van al Estadio Olímpico para enfrentar a, si no me equivoco, los Pumas, ¿no? Está cerca el partido con Pumas, ¿no? Que además es un duelo muy, muy especial, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que están, hay un ultimátum sobre, sobre Solari, creo que Solari lo entiende, no hay que decírselo, no tienen que decírselo. Él entiende perfectamente bien en qué silla sí está sentado. Este equipo no puede darse el lujo de tener tres meses sin victoria. El América no puede hacerlo de ninguna manera. Y yo creo que hay mucha presión para ganar. Eh, Santos tampoco ha comenzado bien el torneo. Lo de Pedro Caixinha ha sido realmente un regreso con muy poca fuerza. Además, el equipo del América se reforzó con los mejores jugadores de Santos. Pues no tiene en este momento a Diego Valdés y a Otero en el equipo. Son dos futbolistas importantes para Santos en últimas en la última temporada. Yo creo que el América tiene que ganar, sí o sí, y me parece que empieza a jugarse la continuidad de Santiago Solari de forma muy, pero muy seria. Ahora, yo cuando decía que Solari estaba presionado, me decía, no, ¿cómo? Solari viene a dirigir al Real Madrid, ¿cómo va a estar presionado en el América? Le va a quedar chica a la liga. Y Caixinha regresa a la liga, le va a quedar chica. Si son gente que que ha trabajado internacionalmente, la liga en México cualquiera, les viene huanga, pues no, ¿eh? ni a Caixinha ni a Solari, no les alcanza para estar en los primeros lugares, y no es tan fácil dirigir en México, y sí. en el caso de Solari, yo sí creo que ya la presión ya le llegó a los aparejos, ya lo rebasó, y, que no, y no es el entorno ideal. No es el entorno ideal en el que él está trabajando, no es el entorno ideal. Sí, yo creo que lo que, lo que vive Solari pasa más por un tema de presión. Lo que vive Caixinha creo que tiene que ver más con un plantel mermado o mucho más limitado con relación a otros que dirigió en el sí, sí. fútbol mexicano. ¿no? Eh, eso, eso, eso por lo menos desde, desde mi punto de vista será eh, o estará en él y en su capacidad el poder levantar a este equipo. Leía... Que... Mauricio. Sí. Para sintetizarlo, Mauricio. Yo creo que si el no, si América pierde el sábado en Torreón, Sodali no amanece como entrenador del equipo. Entendiendo la historia del América, entendiendo de las decisiones que toma el América, pero, pero, pero, pero ya es inadmisible. Pero, en una la semana de nueve puntos, puntos. Sí. Hay, hay juego a media semana. Yo sí. por eso pero, hablaba de Santos no Mazatlán. Si pierden los Antes dos el miércoles en la noche, el América será el último los... lugar de la tabla. En los tiempos de, que ustedes deben recordar bien, en, no en los tiempos de Mauricio, quizá en los de Paco y Pietra y míos, aparecía el monito Rodríguez y lo ponían como, como interino en lo que conseguían el siguiente entrenador. Pero cortaban la cabeza. ¿Y a quién pondrían ahora? No lo sé. <risa> No lo sé, no lo sé. Algo, algo, algo van a encontrar. Ahora, un equipo como el América tiene que tener listo un plan B. Pues varios, ya ha sido auxiliar, ahora directivo y todo, lo hace bien. Pues varios. ¿Quién no, más? No, pero fíjate, es el, no, pero Fiatra no, es el... No, no, no, no, Es no, el, no. el director deportivo. Ah, que es que de... yo me acordé que era el auxiliar del Piojo, perdón. Si tiene... No, no. Bueno, dame, en todo caso, pero, pero no se va a dar, ¿eh? Yo, yo creo que Solari va a terminar el torneo. Yo creo no. que Solari va a terminar el torneo. Eh, ah, bueno. Lo que pasa. Pero lo... para eso tendrá que salir bien librado oh, de, bueno, esta, pero, de esta pero, semana pero, de nueve. Pero puntos, no, está Paco. Fácil, Mau, no está fácil. Yo lo que veo que ya eh, la relación de Solari en el entorno de América no, no, no la percibo como cuando llegó. Yo no, no lo veo cómodo. Hasta en las declaraciones, en su rueda de prensa, sus eh, él tiene fácil, mucha facilidad de palabra. Bueno, ahora se traba un poquito, se le ve molesto, se le ve incómodo, inconforme. Y el equipo no funciona en la cancha. Ahora, para terminar el torneo, sí creo. Yo no sé si pierde contra Santos, eh, no estoy seguro que lo despidan al día siguiente o esa misma noche. Pero sí creo que si no sale bien librado de estos tres partidos, es decir, de nueve puntos no rescatar por lo menos siete, entonces sí creo que puede estar metido en problemas. Si sale bien, estoy contigo, va a terminar el torneo. Va a terminar si el Si sale torneo. bien. Sí. Pero la presión, lo dijo Paco de arranque, sí, es, es mucha. Es mucha. Es mucha la presión que ya tiene Santiago Solari. Bueno, pues veremos qué pasa. Entonces, dos equipos urgidos, urgidos de puntos. Se van a ver las caras este sábado en Torreón, entre Santos y el conjunto de las Águilas de la América. Pausa.